Sí, es lo que hablamos con este capítulo escondido de que se, claro, buen punto todo ah, yo creo que sí, yo creo que no con los con lo streaming locos, o sea, Hay todo en serie De hecho el el pingüino de Batman tiene de spin off. Ah, no voy a tiene. Sí, puta, a mí yo siento que Batman. Eh, ojalá sigan con otros personajes y lo vayan desarrollando. A mí, eh, puta, creo que el actor de Flax tiene cualquier atado. Ah, o se lo han llevado preso, no sé. Es como medio. Ya. El loco. Sí, no me había cachado. Pero... Eh, el gran actor es ra, es, es ra. Enra. Miller, algo así. Es, es muy bueno. No lo muy bueno. Eh, de hecho, es muy raro que esté haciendo películas tan taquilleras. Eh. Para lo bueno que es. Yo lo vi en una película donde hacía un hijo que no lo querían. Pedazo de la, con la con la niña de Harry Potter. No sé si con él, no me acuerdo bien, pero ah, el, era una película de eso. Ya, hay una que se llama Las ventajas de ser invisible que hace con la niña de Harry Potter. Estaba muy bien, estaba bien la película, una inglesa de Mary Underwood. Sí, Wonderland. sí, sí. El loco le pone, yo sí. Sí, no, no, no, no pero gran actor, gran actor. Pero no le sacan, yo no sé qué van a hacer, puta, yo, puta, eh, pescar de C, bueno, y empezar a leer los cómics, igual pueden hacer, bueno, Fatspun, igual es buena idea. Sí, sí eh, bueno. A mí, para resumen, el mejor Batman Michael Keaton, el Crespo. El mejor Batman, pero no, el mejor, pero no es el mejor eh, Bruce Wayne, porque era un horrendo Bruce Wayne, era un horrendo Bruce Wayne. Era, porque era muy... Sí, una escena, una escena que la loca, la Kim Basinger, era un pedazo de mujer, chico, sí, muy que hermosa. Sí, y que hermosa. Y siempre en la noche, que era Dickie Kane, un personaje de Batman, el loco sale como, sale así como un ejercicio, con los brazos así como colgando, igual que un murciélago. Es muy triste esa escena. Sí, no, no, sí está mal. Pero, ¿no? Sí, sí, está llena de malas decisiones. El Bunker Keaton es muy infantil del... Eh... De repente Christian Bale es el mejor... El mejor Bruce, eh, Bruce Wayne ¿Cachai? Pero el mejor bandon yo también opino de lo mismo, ¿eh? Michael Keaton está súper está bien. Está súper bien de bandon. Oh, el traje traje, el traje actuación, todo Michael Keaton. Me gusta el pingüino Michael Keaton, me gusta la Gatuber, el Michael Keaton. Mm, no, no, Gatuber, ha sido no, no, no. No, yo ¿Cómo? me quedo sin Leyer, después Joaquín Phoenix. Sí. Y, sí. Y, y... Y el Riggler... No he visto en este huevo, pero por lo que yo caché, puro refrito sí, de Batman, es son tres películas, weón puros clichés, toman la hueá, la hueá. y la hueva, y me gusta que hagan Batman, pero igual podrían tomar... Claro, Superman es un personaje muy penca, Tú, yo, el cómic es muy malo, yo, yo, mm, yo es, muy plano, un es muy plano, es muy plano. es espacio que ve un personaje, huevo, que lo dibujan casi infantilmente, huevo, mm. y y... Golpes para allá, golpes para acá, no no, no tiene más recursos. Yo, yo vi una escena en que eh, hicieron un problema de tiempo y espacio, ¿caché? que muela un Superman y llega el otro y reemplaza un con que no es. Ya, por ahí te creo. Pero Superman no tiene mucho, no, no, no le saca bien. mucho provecho. Y Marvel me tiene hasta acá. <risa> sí, <risa> sí para no, hay tres cosas de Marvel, más. Mi conclusión de Batman es que a no ser que empiecen a mostrar otras pruebas más nuevas, unas propuestas, un Batman que es travesti, que le gusta vestirse de Batman mujer, o un Batman que se le vaya la violencia al rollo y que empiece como a alucinar y empiece a matar gente inocente. Un Batman malo, ¿cachai? A no ser que me presenten un decir que se les cae un poco, ya creo que ya mataron un poco el personaje por algunos años. Me pasó con la, con la última Batman, que claro, no hicieron nada nuevo. Y una historia detectivesca de Batman, pero que ni siquiera... No, no agarró por ningún lado yo ya. Okay, y, sí, oye, pero... Lo otro que iba a decir, lo otro que iba a decir, un poquito, eh, es, es muy raro, es muy raro cuando contratan a un actor y lo maquillan para que no parezca el actor. Lo que pasa con el pingüino, que es Colin Farrell. ¿Ya? ¿Cachai? Que es Colin, bueno. un actor bien taquillero, bien, bien joven y todo. Lo contratan y lo maquillan de tal manera que parece un viejo de 60 años. Que no es Cory Farrell, que no lo reconocí. Entonces, no, no quiero que esté mal, ¿eh? No digo que estoy mal, pero es súper raro. Es súper raro contratar a alguien ¿no? para que no ponga la cara, ¿cachai? <ríe> sí, sí. sí, pues bueno. Sí, pues bueno. exactamente. Es como contratar a un actor y ponerle una máscara, o sea, un, una capucha siempre. de actora con capucha. Pues, sí, pues sí. sí, sí. sí, sí, sí. sí. sí, No sé, ese tipo muy de funciones me, me parecen mea bueno. me cuática Marvel le sacó la... Bueno, Marvel ni un weón ¿no? le pone máscara. O sea, Thor le sacaron el casco que claro. es sin casco, ¿no? que se hace trenza, no, no, realmente... Y no, o sea, yo siento que, por ejemplo, la, la de Spiderman, ¿cachai? La última, la tres de última, todo el rato sin máscara, weón, es como... No sé, no me gusta, pues, weón, si, si finalmente estoy interpretando como... Lo importante del cómic, ¿cachai? Es que son tres weones que se juntan y la weá, pero no los weones, pues, ¿cachai? Como... Claro. Claro, no, no, que quieren hacer producir la plata, ¿cachai? Me imagino que le dicen que. Es que claro pues está contratando a un gran actor para que, porque, y le vaya a gustar la cara todo el rato, es, es claro, pues no tiene mucha gente. Pero sí, va por, va por allá, ¿eh? va por ahí. Son decisiones grandes decisiones de grandes productoras. Por ahí va. Oye, y mi conclusión de Batman, eh, no sé, no sé por qué a, a, a un actor un personaje fetiche y y la hueá bacán que tiene, es que, no sé por qué, siempre está rodeado de grandes actores. Está bien? O sea, siempre... Eh, hay una intención de ponerle, de hacer algo más bacán que un simple cómic. O sea, entonces, por eso es simple. Jack Nicholson, wea, eh, eh, Christian Bale... Eh, ¿qué a, ahora en la última aparece... No la voy a contar mucho, pero aparece el loco de Smigol, el de, de, de Señor de los Anillos... Andy Serkis, que son grandes actores eh, en, en películas como de Muy Taquillera. Como que a la gente le gusta, actuar, como que a los mismos actores quieren estar ahí. Entonces, por eso, digamos, estamos que todas las películas trascienden un poco, y tienen, no son solo películas de superhéroes del domingo, sino que son películas que hacen que si nos juntemos a hablar de las películas, de esas mismas películas que hacen, Estamos hablando de Jack Nicholson, estamos hablando de, de Tim Barton, estamos hablando de, sí. de Nolan. Entonces, hay nombres culiados de peso detrás de un personaje que... Y esto es muy interesante, esto es muy interesante. Nunca nos olvidemos, nunca olvidemos que todos estos superhéroes nacen de cómics de historietas que son hechas para niños. O sea, todas las bases de toda la gente son historias de niños de 10 años. Y después, ahora con el tiempo y con la historia y con todos los armados de guión y todo eso... Como que tratamos de hacerlas como que parecer de adulto y darle una profundidad, pero que en su génesis no tienen, porque ahí no tienen, es, es una historia para niños. Pero porque, vos, si vos. las tomáis más en serio que eso, está yendo un error. Son historias para niños entretenidos, ¿no? Y, y, y por ahí va, por ahí va. Entonces, eh, me, me gusta Batman, me gusta hablar de Batman, me gusta de los guiones, de los actores, pero tomarse muy en serio Batman <ríe> me parece un poquito loco, que me, me, me, se me